Gloria a Dios. Podemos tomar asiento, hermanos. Qué maravilloso es tener un amigo como Cristo. Bendito sea Dios. Aleluya. Así, hermanos, en esta preciosa noche hemos alabado al Señor. Ha sido una, un día de, de una jornada, pues, ¿verdad? Este, un poquito larga, pero hasta aquí el Señor nos ha ayudado, hermanos. Así es que antes de pasar a la última parte hermanos queremos darle las gracias a cada pastor, a cada maestro, a cada evangelista Y por supuesto a cada uno de ustedes que nos ha acompañado en este día maravilloso hermanos en que hemos trabajado para el Señor También queremos invitarles a todos recuerde que en dos semanas el sábado 25 de septiembre tendremos la reunión hermanos la asamblea de pastores en este mismo lugar hermanos así que les invitamos para que por favor pues nos acompañe y venga a, a discutir, no a discutir a reunirse con nosotros a hablar de los negocios del Señor bendito sea Dios, no se tome en serio lo de discutir bendito Dios, aleluya así que hermanos vamos a pasar a la, a la última parte, bendito Dios, y quiero dejar a mi hermano, el pastor presidente del concilio, quien va a presentar a la predicadora de la ocasión. Hasta aquí nuestra parte, que Dios les bendiga a todos. Aleluya. Gloria al Señor. Cuánto alaban en nombre de Jesucristo. Hay poder en la sangre. Bienvenido. Amén, los hermanos. Bienvenido. Eh, los visitantes, los pastores, las pastoras, los evangelistas, los maestros, a esta eh, decimotercera asamblea conjunta de sociedades. Me siento contento y me siento alegre por los que veo, me entristezco por los que no veo. Gloria el Señor, pero marchamos adelante. <coughs> Escucha esto que te voy a decir. Gloria a Dios. ¿Cómo comienza la bendición de Dios? Yo quise averiguarla. Yo dije yo quiero que la iglesia le vaya bien Todos los días de la vida de la iglesia Y desde que empezamos En esta iglesia Nunca ha faltado la bendición de Dios Esta iglesia ha producido evangelistas Maestros Instituto Pastores Hemos ayudado Hemos eh, donado Gloria al Señor y ustedes se preguntarán, ¿cómo ocurre eso? ¿Será que hay inteligencia? No, no es inteligencia. Es un principio bíblico. Lo oye el Señor, escucha esto. En una ocasión, el profeta Elías, bajo una sequía bien fuerte que él había llamado, él se tuvo que ir a la tierra de Moab. Lo oye el Señor. Allá en la tierra de Moab, el Señor lo dirigió a una viuda miserable. Ahí estaba ella, solita con su hijo. Y llegó el profeta allá y le dijo a ella, oye el Señor, tráeme un vaso de agua. Ella le trajo el vaso de agua. Y le dijo a ella, tráeme una tortilla. Y ella le dijo, mira, esto es lo que me queda. Con esto me lo voy a comer con mi hijo. Y luego los vamos a dejar morir. Pero el profeta le dijo: No te preocupes de eso. Atiende lo que yo te estoy diciendo. Porque dice papá que el trigo, Gloria no el Señor, de la tinaja, ni el aceite nunca me Cuando tú atiendas lo que yo te estoy diciendo y cuando tú me bendigas a mí. Entonces hay gente que se rompe la cabeza figurando cómo echar una iglesia para adelante. Hay otro que se rompe la cabeza Cómo crecer financieramente Hay otro que se rompe la cabeza Pensando cómo mantienen la salud Y todo el mundo falla En este principio Cuando tú empiezas a trabajar En los negocios de papá Sin egoísmo, sin hipocresía Con sinceridad de corazón Sacrificándote Vas a vivir largo Te va a ir bien Te acostarás alegre te levantarás alegre y caminarás en victoria. No es intelecto, no es intelecto, no es intelecto. Es un principio bíblico que tú trabajes para los caminos de papá. Mi esposa y yo estábamos en una iglesia y mi esposa y yo llegábamos con nuestros hijos, porque nacieron los tres, e Iván, Josh y luego Anita dos años después y eran pequeños Nosotros los traemos en la mañana de la iglesia, nunca nos regresamos a la casa Ahí los tenemos en canastitas pequeñas durmiendo con unos juguetes Pero nosotros llegábamos antes que nadie y despedíamos la última persona Y lo que yo te quiero enseñar a ti es que cuando tú te envuelves en los caminos de papá y con sinceridad de corazón Tú trabajas y tú le sirves Y te sacrificas Y no miras ni a la izquierda ni a la derecha Al que sea La bendición de papá El trigo y el aceite de tu vida De tu casa, de tus hijos De todo lo que tienes nunca vengo menguará No se acabará la salud tuya Vivirás en la casa que deseas vivir Tendrás el carro que quieres tener Visitarás los países que quieres visitar Y seguirás alabando a Cristo de la Gloria pero bueno, yo no soy el mensajero Soy el mensajero, agradezco los que llegaron Ya el pastor extendió la invitación para el 25 Lo que te quiero decir Donde quiera que tú estés Sigue trabajando para Cristo Sin mirar a la izquierda y a la derecha Y papá se encargará de ti personalmente Puesto de pie, puesto de pie En este momento, para mí es un placer Dejar... A la, a, a la predicadora de la ocasión, directamente de la Iglesia Roca de Salvación, la pastora Teo Ortega. Adiós, Señor. Gloria al Señor, Dios le bendiga Es Para Cristo de lo más fuerte Amén, Gloria al Señor, aquí el Grande Cristo, aleluya, es el que Venimos a alabar, es el que venimos a Exaltar y es el que venimos a dar gloria Por Él estamos aquí, amén Por Él estamos aquí, por Él nos Reunimos, porque Él es el Centro de nuestra reunión Gloria al Señor, así es que le damos Gloria al Señor, reciba las saludes De la Iglesia Roca Salvación en Ruala y Norte Carolina, no pudieron Llegar, la situación está un poquito dura, usted se con la situación de traer muchas personas, pero aquí estamos en su representación. Mi idea era llegar a la asamblea, pero la 95 de por ritmo estaba cerrada. Me di una perdida, pero bueno, lo importante es que llegué y estoy aquí compartiendo con la iglesia de Cristo. Alabado sea el Señor. Así le voy a pedir que vaya a su Biblia, en el libro de Isaías, capítulo 6. Y lo vamos a leer del 1 al 8. Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 8. Cuando lo tenga me dice un amén. amén. Alabado Jesús. Y la palabra del Señor se le honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y el pueblo dice. Amén. En el año que murió el rey Usía, vi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 Entonces respondí yo, ¿en mi aquí, envíame. envíame a mí, vamos a orar, alabado Jesús. Padre Dios del cielo y de la tierra Señor usted es el Dios Señor amado del cual Señor vamos Señor voy a hablar en esta tarde solamente Señor amado quiero ser su instrumento Espíritu Santo use mis labios para traer la palabra que edifique la palabra Señor amado que llegue Señor al corazón Señor amado Padre bendito que esto traiga Señor un avivamiento en el corazón de cada uno de los oyentes en el nombre poderoso de Jesús Señor amado Padre gracias le doy por su amor y su misericordia mi Dios bendito amén y amén Puede sentarse y voy a predicar bajo el tema cara a cara con Dios Si hoy estuviera cara a cara con el Rey de Gloria ¿qué haría usted si usted estuviera ahora con el grande y el poderoso que está descrito aquí en el capítulo 6 de Isaías. Y lo estuviera de frente, ¿qué usted haría? Si se encontrara rodeado de la gloria y majestad de Dios, ¿cómo usted respondería? ¿Cómo nosotros responderíamos? ¿Qué haríamos un encuentro como el de Isaías que tuvo con Dios lo puede cambiar todo para nuestras vidas. Bien. Tener un encuentro cara a cara con Dios puede cambiar nuestras perspectivas, puede cambiar nuestra vida, puede cambiar todo nuestro entorno. Bien. Dios se revela. Dios se, pre se presenta, según el versículo del 1 al 4 que hemos leído, Dios se presenta de manera de un monarca, con serafines, con un manto... Que llenaba todo el lugar. El Dios que usted y yo venimos a alabar. El cual que usted y yo nos reunimos para exaltar. Es grande, es poderoso, es santo, es sublime. Es lo más grande que puede existir. Y merece reverencia, merece respeto, merece que nosotros le exaltemos. Ese es el Dios al cual nosotros adoramos. A veces nosotros pensamos que tenemos un Dios pequeño. Tú sabes, un Dios que de vez en cuando contesta, un Dios de bolsillo. Un Dios que, que de, cuando, de vez en cuando, cuando clamo me puede contestar. Que a veces está ocupado Dios ni está ocupado Porque Él nunca está ocupado Para recibir una petición de nosotros Él siempre está pendiente de nosotros Él nos ama Mire que ese Dios grande y poderoso Se ha interesado en nosotros Ese Dios grande y poderoso Al entrar Al entrar Usted en este escenario podemos ver que se encontraba Isaías en una situación cuando él ve a Dios. Y ve mis hermanos la grandeza de lo que es él. Yo no sé cuántos aquí han tenido un encuentro sobrenatural con Dios. Pero si usted no lo ha tenido pida tener un encuentro cara a cara con Dios. Al entrar usted en este santuario, le voy a hacer una pregunta, al entrar usted en este santuario, ¿esperaba encontrarse con Dios? Cuando usted llegó a este lugar, ¿esperaba usted encontrarse con Dios? ¿O qué esperaba? Cuando usted llegó a este lugar, ¿esperaba venir a tener un encuentro con Dios y decirle a Dios lo grande, lo hermoso, lo santo, lo sublime que es Él o vino de paseo a la casa de Dios, porque muchas veces nosotros vamos de paseo a la casa de Dios, Muchas veces, mi hermano, vamos de paseo. Vamos como, ¿usted sabe? Ay, por si algo pasa. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios, no venimos a otra cosa que no sea a dar gloria, a dar honra, a dar alabanza, al Rey Eterno, al Todopoderoso, al Dios al cual usted y yo servimos. A eso venimos a la casa de Dios. No venimos a otra cosa. No venimos a otra cosa que no sea adorar. La adoración y servicio que el creyente rinde consiste en una espera, en una esfera de reverencia en donde Dios se hace presente para revelarse. Nosotros cuando venimos a la casa de Dios, venimos para adorar. Venimos para adorar yo no vine a ver cómo vino la hermana ni cómo vino el hermano yo no vine a eso yo cuando entré por esa puerta Yo vine y mi propósito fue Exaltar al Todopoderoso Exaltar al Rey de Reyes Alabarle al Grande y Eterno La gente a veces sale del culto Y dice el culto no estuvo bueno No fue que el culto no estuvo bueno Es que tú no te dispusiste Para alabar a Dios Porque mis hermanos Que esté quien esté en el frente Si nosotros nos disponemos para para alabar a Dios, la presencia de Dios desciende. La presencia de Dios. Verdad es que nosotros a veces estamos acostumbrados a que decir la música aquí. que No, eso debe ser en el corazón. Una adoración en el corazón. Dios es tan grande. Fíjense: Dios es tan grande que llena toda la tierra. Dios es tan grande que llena toda la tierra y tan pequeño que está en el corazón de nosotros y vive con nosotros. Por lo tanto, mis hermanos, mire, Dios en su grandeza y en su amor nos ama. ¿Y sabe qué? Usted y yo entonces deberíamos de ser reverentes hacia Él. Deberíamos ser reverentes hacia el Dios eterno. Era tan grande, imagínense lo que describe aquí Isaías Dice que el templo se llenó Que las faldas llenaban Aquella gloria era impresionante De lo que Isaías ve en el cielo Pero se hace tan pequeño Que vino a esta tierra Y después viene y habita con nosotros Él está aquí Aquí está su presencia, Él está aquí, aquí hay un pueblo que le alaba, por lo tanto Él está aquí, Él está en medio suyo, Él está con usted, Él está con nosotros iglesia, Él está con nosotros, entonces Él merece que le alabemos, por encima había serafines dice la Biblia, y el uno al otro daban voces diciendo, santo, santo, santo. La máxima expresión de adoración. Decía el uno al otro. Daba voces diciendo, el uno al otro. No es que, usted sabe, no es que, vamos, si no adoras, mire, allá el cantante tiene que tener algo para que adoremos. El que tiene que tener algo somos nosotros. Los que tenemos que tener deseo de adorar a Dios somos nosotros. Aquí dice la Biblia que el uno al otro decía, santo, aquí no había una orquesta donde estaría dirigiendo. Aquí ambos se decían, santo, santo, santo, la tierra está llena de su gloria. Imagínense, uno al otro diciendo, no que nadie le diga, sino que ellos diciéndose, santo, santo, santo el uno al otro no, hermano cante hermano cante hermano levante las manos hermano abra su boca hay gente que hay gente mis hermanos que mire llega al templo a dormir pero eso se quedaron a ¿eh? llega al templo a dormir y en el son que medio cierra los ojos se quedan dormidos y ellos están adorando o sea, no, cuando nosotros venimos Mis hermanos, mire La hora de cantar es la hora de cerrar los ojos Diría yo, cuando uno está alabando Y adorando a Dios, mire Cierra sus ojos y no esté pendiente De lo que está pasando a su alrededor Porque usted llegamos a alabar y a exaltar Al Todopoderoso Cuando es hora de la palabra, abra sus ojos Para saber que Dios le está diciendo Pero qué? A, veces, a veces hacemos al revés Tenemos los ojos abiertos cuando está la adoración. Y estamos pendientes. Ah, la hermanita que danza, el hermanito que danza. Ay, es que es que, que, que raro. Y tenemos los ojos cerrados cuando deberíamos de tenerlos abiertos, que es a la hora de la predicación. Señor, ¿qué me vas a decir? Señor, ¿qué me vas a hablar? Señor, háblame porque yo necesito escucharte. Yo necesito que tú me hables a mí. Porque Dios, mis hermanos, quiere hablarnos. Dios quiere hablarnos. Y Él quiere que nosotros tengamos un cara a cara con Él. Que Hermano, mire, tener un encuentro con el Señor es lo mejor que hay. Era tanta la adoración que los que hicieron las puertas se estremecieron. ¿Cuántos han tenido un cara a cara con Dios? Fíjense, aquí dice que era tanta la adoración que los quiciales de las puertas se estremecieron Cuántos de nosotros quisiéramos que aquí tronara de la gloria de Dios que aquí hermanos, mire cuando hay un pueblo que alaba y que adora cuando hay un pueblo que exalta y que da gloria es que suceden cosas maravillosas, suceden cosas grandes Suceden cosas poderosas. La Biblia dice que Pablo tuvo un cara a cara con Dios. Allá en el libro de Hechos, capítulo 9, del versículo del 3 al 6, dice que Dios se le presenta a Pablo y Pablo entonces cae de rodillas. Porque cuando nosotros tenemos un cara a cara con Dios, nosotros, mis hermanos, cambiamos. Cambiamos. Y, miren, y lo voy a llevar ahí a lo que dice Hechos, Hechos 9 Mira lo que dice, del 3 al 6 dice Él temblando y temeroso dijo Señor ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo levántate y entre a La ciudad y se te dirá lo que debes de Hacer y los hombres que iban con sagro Se separaron atónitos oyendo a la Verdad la voz más sin ver a nadie Entonces Saulo se levantó de, de tierra Y abriendo los ojos no veía a nadie Así que llevándole por la mano Le metieron en Damasco Pablo tuvo un encuentro con Dios Cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios nos cambia Pablo cayó a tierra Y digo Señor ¿qué quieres que yo haga Señor que Pablo tuvo un cara a cara con Dios y lo veo postrado el cambio fue inmediato Daniel dice en Daniel 18 Daniel dice a su presencia temblaron mis piernas Usted sabe cuando Dios se hace presente a nuestra vida Hermano tiene que haber algo sobrenatural en nuestro ser Algo tiene que suceder Ya no somos los mismos Somos transformados Cuando nosotros tenemos un cara a cara con Dios Somos transformados somos, Ya no somos los mismos, dejamos de ser los mismos Somos transformados para la gloria de Él Y nosotros deberíamos de anhelar día con día el nosotros tener un encuentro con el Señor. No es que hace 10 años el Señor se revelaba a mí, pero eso hace 10 años. Ahora es que también el Señor se debe revelar a ti. No lo de hace 10 años, sino ahora, mis hermanos, porque esto es todos los días vivir en la presencia del Señor. Esto no es de vivir del pasado, sino ahora en día. ¿Qué yo estoy haciendo? ¿Qué yo hago para el Señor? Porque después de esta pandemia, no después, porque todavía estamos en medio de, de este virus. Mucha gente se ha enfriado. Mucha gente medio indiferente, usted sabe. Tienen miedo de todo. Mire, tienen miedo de ir a la iglesia. Pero no tienen miedo de ir al Walmart. No tienen miedo de ir la, al parque, no tienen miedo de andar para arriba y para abajo, pero tienen miedo de llegar a la iglesia. óigame Debería ser lo contrario, deberíamos estar llenas las iglesias, alabando a Dios y ¿sabe qué? Y tener miedo quizás de ir allá afuera. Pero ahora sí han probado los verdaderos cristianos. Ahora sí ha probado al verdadero cristiano. Un ¿No? montón de gente que no quiere llegar a la iglesia. Porque tienen miedo, pero no tienen miedo que allá afuera el diablo los va a agarrar y los va a destruir. Pero el que verdaderamente le sirve a Dios, no tiene miedo. Llega a alabar a Dios, llega a exaltar a Dios. En medio de cualquier circunstancia se mantiene alabando al Cristo de la gloria. Porque ha tenido un verdadero encuentro con Él. Porque ha tenido un verdadero encuentro. Entonces... El tener un cara a cara con Dios se revela nuestra naturaleza. Un encuentro con Dios saca a luz nuestra naturaleza pecaminosa. Y en el caso de Isaías lo podemos ver. Delante de Él estamos desnudos. Delante de Dios estamos desnudos, mi hermano. Ahora en día nos ponemos de todo pero usted sabe, eh, y ahora hay de todo, usted sabe, ahora el joven que se va a casar tiene que tener cuidado, usted sabe, si, lo, si esa muchacha de verdad es real todo lo que tiene, porque ahora mis hermanos, mire, hay de todo, de todo, hay, mire, más por acá, más por allá, de todo, yo le voy a decir que delante de Dios Nosotros estamos desnudos Delante de Dios Mire es como cuando nosotros salimos en la mañana Nos bañamos y nos vemos al espejo Ay dice algunos, yo tengo pena verme al espejo Es como en la mañana que nosotros nos, nos vemos En el espejo en la mañana mire con las ojeras Sin nada de maquillaje Sí, así con las llantitas. Así nos ve Dios a nosotros. Dios nos ve desnudo. Y delante de Él, nuestro corazón, Dios lo ve desnudo. Dios nos ve tal como nosotros somos. Delante de Él, no hay nada. Es Ha cubierto todo, mis hermanos. Delante de Él, Él conoce nuestras condiciones. Dios conoce nuestra condición. Si estamos tristes, Él nos conoce. Si estamos angustiados, Dios lo sabe. Si estamos enfermos, Dios lo conoce. Y si estamos en pecado, también Él lo sabe. Si estamos en pecado, también lo conoce. Porque a veces, mi hermano, a veces nosotros queremos ocultar el pecado. Queremos decir no, aquí nadie me ve, puedo pecar, puedo hacer esto. Pero delante de Dios estamos desnudos. Él nos ve las 24 horas, Él nos conoce y es mejor ser sinceros con Dios y tener un encuentro verdadero con el Cristo de gloria que es el que nos va a llevar al cielo, es mis hermanos, el que nos va a llevar y el que nos tiene preparado un lugar. Entonces nosotros debemos de ser sinceros con Dios. Debemos de ser sinceros, ¿quién es verdaderamente Dios? Allá en Apocalipsis capítulo 1 versículos del 12 al 16 Dice que ahí hay una descripción En la tierra Cristo fue un hombre manso Cuando Cristo vino a la tierra fue un hombre manso, humilde Cristo fue un hombre humilde, manso, tranquilo pero ahora en el libro de Apocalipsis capítulo 1 del versículo 12 al 16 aparece una imagen terrible en grandeza real y poder. Y dice ahí en Apocalipsis que su ropa es larga, semejante a la que usaban los reyes y los sacerdotes. Porque él es rey de reyes y señor de señores. Él es Jesucristo, el cual usted y yo adoramos. A él es que nosotros debemos de adorar siempre. Dice que él tiene esa, esa grandeza, tiene... Ceñido por el pecho, está ceñido por el pecho que significa alta dignidad, cabello blanco lleno de sabiduría e inteligencia, sus ojos como llama de juego que todo lo ve, sus pies semejantes al bronce bruñido y su voz como de trompeta. Hermano, mire, la grandeza de Dios, nosotros no la podemos comprender en lo que Él es. No, mire, si la grandeza de Dios es tan inimaginable, es tan grande, que nosotros tenemos un pequeño y una pequeña idea de lo que es Dios. Porque la grandeza de Dios es más grande, mis hermanos, que lo que nosotros podemos imaginar es más grande de lo que nosotros podemos pensar el dios que usted y yo tenemos no es un dios pequeño mis hermanos es un dios grande poderoso que merece honra que merece reverencia que merece mis hermanos que usted y yo le demos todo lo mejor de nuestro ser a él no lo que nos sirve no lo que no sirve, no, no lo último, hay gente que llega a la iglesia, Ay, usted sabe que tuve que trabajar todo el día y en la iglesia vengo bien cansada, pero llegué y Dios lo sabe, yo escucho cada rato, es que Dios lo sabe, ese es el problema que Dios lo sabe, y mire, si tuvimos valor de estar trabajando, pues ahora vamos a decirle a este cuerpo: así como te fuiste a trabajar o te fuiste a dar vueltas, ahora vas a alabar a Dios. Ahora voy a exaltar el nombre del Todopoderoso. Ahora voy a dar lo mejor de mí para el Dios eterno. Ahora voy a dar lo mejor. Porque el Dios que venimos a alabar no es un Dios pequeño. Cuando tenemos un cara a cara con Dios, en el versículo 8 de Isaías, dice que cuando tenemos un cara a cara con Dios, es, Isaías estuvo donde se reúne el gabinete más importante del universo. Mire qué privilegio el de Isaías. Isaías tuvo... El privilegio de, de, de, eh, eh, tuvo el privilegio de reunirse, de escuchar al gabinete más inco importante del universo, más importante del cosmos. Y pudo escuchar una conversación. Fíjense, mire, eh, ahí en el versículo 8 de, de Isaías 6. Pudo escuchar una conversación. Que no todo el mundo ha tenido ese privilegio Mire, Isaías tuvo uno de los privilegios más grandes Y dice que pudo escuchar Imagínese usted que eh, allá eh, el presidente de los Estados Unidos Se reúne con su gabinete Y están discutiendo eh, verdad, las situaciones Ahora eh, nadie puede llegar allá para que llegue uno Imagínense uh, Lo matan antes que llegue Pero fíjense En el caso de Isaías Dice que Isaías Al ser limpiado sus labios Al ser el, eh, santificado En otras palabras Tuvo el privilegio De escuchar al gabinete Yo me imagino mi hermano Imagínense al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Hijo y Espíritu Santo en una reunión. Si no váyase conmigo allá la Biblia. Mire lo que dice Isaías 6, 46. Eh, 6, perdón. Isaías 6. 6.8. Mire lo que dice. Dice, perdón. Que, que se me fue por aquí. Isaías 6.8. Dice de la siguiente manera. La forma en que eh, Isaías ve. Dice, después oí la voz del Señor que decía, fíjese, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Fíjese, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conversando Por lo que creen que verdad Algunos que solo Que no hay Padre, Hijo y Espíritu Santo Aquí está el Padre, el Hijo y Espíritu Santo en una conversación, mire, en una, en una conversación diciendo a quién enviaré. Y ahora aquí varios se dispusieron a trabajar para el Señor y dijeron envíame aquí, envíame a mí. Todo lo que se han dispuesto a trabajar. es el trabajo más lindo que puede existir trabajar para Dios mis hermanos es lo mejor que hay Mire, trabajar para el Señor es que hay un gozo, una alegría, una paz, algo tan inexplicable que no se puede contar. Porque es mis hermanos que Dios le da algo sobrenatural a uno cuando uno se dispone por tanto, directivas que se pusieron, se dispusieron a trabajar para el Señor. Hagan su trabajo como que si estuvieran viendo al Señor cara a cara. Como si estuvieran viendo al Señor cara a cara. Como que si lo, viera, lo vieran con amor Yo sé que a veces mis hermanos Pasan circunstancias difíciles Cuando se dispone a trabajar Y muchas veces el enemigo Se dispone a hacer la guerra Pero sobre todas las cosas Usted que se dispuso Sepa que el Cristo de la gloria Lo respalda Sepa que el Cristo de la gloria Está con usted Sepa que con él no hay pérdida Que con él hay ganancia Para la gloria de Dios porque pa trabajar para Dios es lo mejor que hay No hay nada que se compare como para trabajar para Dios Es lo mejor Dios no nos ha llamado para estar sentados en una banca Dios no nos ha llamado para calentar las sillas Desde que nos llamó Dios tiene un propósito para nosotros Dice que él, él, él tiene algo para cada uno De, Mire desde que aceptamos a Cristo Algo tiene el Señor no, Es que yo no sé hablar si usted me pregunta a mí Si se hubiera conocido hace 25 años atrás Aquí está mi pastor No hablaba hermano No hablaba Era tímida pero cuando el Señor hace algo en nosotros, nos transforma. Solo disponte en las manos de Dios y verás lo que Dios puede hacer. Porque el Dios que, que servimos es grande, poderoso, que transforma. Hermano, Dios hace grandes cosas. Dios hace grandes cosas en nuestra vida. A veces es que no puedo, es que no sé. es que mira, el, el que no quiere trabajar siempre tiene peros siempre hay un pero no puedo mire mis hermanos no hay cosa mejor que trabajar para Dios no hay nada mejor como decía el pastor dispóngase hay tanto que hacer en la obra del Señor hay tanta necesidad mis hermanos mire estamos en los últimos tiempos hay necesidad dispongámonos para trabajar en la obra del todopoderoso mis hermanos y que otros puedan tener un cara a cara con Dios que otros puedan conocer a Dios Hay mucho que hacer en la obra del Señor Mucho que hacer, mucho trabajo Mucho, la mies es mucha dice la Biblia Y los obreros son pocos Hay mucho, hay gente que se pierde Y Dios está esperando que usted y yo digamos heme aquí Señor, envíame a mí aquí, Señor, envíame a mí para ir concluyendo. Si usted estuviera cara a cara con el Dios de gloria, hoy, ¿qué haría? Si usted, lo voy a volver a decir, si usted estuviera cara a cara con el Dios de gloria, hoy, ¿qué haría? Gloria al Señor Si hoy se encontrara rodeado De la gloria y majestad Del Dios Todopoderoso ¿Cómo le respondería? Le podríamos decir Señor es aquí Señor reconozco que yo soy tu siervo Señor heme aquí envíame a mí ¿Será que nosotros mis hermanos Quisiéramos tener un cara a cara con Dios Contigo esta es la noche que tú le puedas decir al Señor Señor heme aquí aquí estoy Quiero tener un encuentro cara a cara contigo hoy Y ser un siervo para tu honra y tu gloria Dios le bendiga y nos ponemos de pie Alabado Jesús. Gloria a Dios. Bendito Dios. Cierre sus ojos. Aleluya. Alabado Jesús. Te adoramos, Dios, te adoramos. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Oh Gloria, Jesús, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria. Oh, te alabamos, Rey de Gloria. Te adoramos Señor y te bendecimos Oh gloria, gloria, gloria Dile al Señor que tú, lo que tú deseas decirle esta noche Aleluya, aleluya, aleluya Usted conoce su condición Usted sabe lo que hay dentro de su corazón Aleluya Oh te alabamos Dios de gloria Te alabamos Oh gloria, gloria, gloria, gloria Oh te exaltamos Rey de gloria Oh bendito, bendito Aleluya, aleluya, aleluya Oh, te alabamos, te alabamos Dios, te alabamos Oh, gloria, gloria, gloria, gloria Oh, bendito tú eres, bendito Dígale al Señor Oh, si usted le quiere decir esta noche Eme aquí, Señor Oh, disponga su corazón para decirle al Señor Eme aquí, Señor, envíame a mí Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya Oh, te alabamos, Dios. Te adoramos. Te adoramos, Dios. Aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria, gloria Aleluya, si el Señor se le presentara ahora mismo Como se le presentó a Isaías, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Como se le presentó, le presentó a Pablo, aleluya Oh, gloria, gloria, gloria, gloria Oh, te alabamos, te alabamos Dios, te alabamos Oh te adoramos, oh, aleluya, oh. aleluya. Examinese cada uno, que a cada uno. rey santo aleluya no te puedo